Origen del idioma inglés ¿De dónde viene el inglés? Hasta ahora lo que sabemos es que se ha convertido en el idioma internacional por excelencia, se usa para negociar, trabajar, viajar etc., sabemos que hoy en día su aprendizaje es una de las cuestiones que más preocupa a jóvenes y adultos, ya que es el idioma más extendido en el mundo. El inglés es un idioma que surge de la mezcla de varias lenguas, antiguas y modernas, y las influencias que ha recibido han afectado a su forma y uso las etapas de la lengua inglesa hace aproximadamente mil años no existía nada parecido a lo que conocemos como el inglés contemporáneo en su lugar se hablaban en gran bretaña una gran variedad de dialectos de origen germánico los cuales solo diferían entre sí muy lejos de alcanzar el grado de riqueza y complejidad que tiene el inglés actual en efecto hace mil años el inglés era una lengua rudimentaria y elemental hablada principalmente por las clases más humildes e ignorantes de las zonas rurales de gran bretaña cuyo número rondaba apenas el millón de personas. Ahora, en cambio, más de 350 millones de seres humanos tienen al inglés por lengua materna, muchos más lo hablan como segunda lengua y, además, es utilizado como lengua franca en casi todo el mundo. Aunque en el pasado estuvo relegada a las zonas rurales, se ha transformado en una lengua esencialmente urbana, ha dejado de ser una lengua dominada para transformarse en lengua dominante y, a pesar de haber sido una lengua pobre y elemental, se ha convertido ahora en una lengua de prestigio y cultura. Este contraste evidencia el sinuoso y accidentado camino que ha seguido en la historia de la lengua inglesa. En Huesas han sucedido etapas tan divergentes que incluso se ha llegado a plantear la pregunta de si el inglés contemporáneo es una continuación del inglés antiguo que llevaron las tribus germánicas a la isla hace 1500 años, o bien, si hay que reconocer que se trata de dos lenguas distintas. Este largo y complejo itinerario histórico y lingüístico hace apasionante el estudio de la lengua inglesa, la cual ha tenido trastornos, convulsiones y metamorfosis muy poco comparables con el resto de las lenguas originadas en Europa Occidental. Vamos a dividir la historia de la lengua inglesa en tres grandes etapas, el inglés antiguo, el inglés medio y el inglés moderno. Como sucede con casi todas las transformaciones lingüísticas de la humanidad, estas etapas han estado determinadas fundamentalmente por cambios sociales y políticos, los cuales no solo han incidido en la transformación del idioma, sino que han definido la historia misma de la Gran Bretaña. La etapa del inglés antiguo se inicia en el siglo V. Con las invasiones de las tribus germánicas septentrionales que emigraron a Gran Bretaña debido a la presión ejercida por los unos, que a su vez se trasladaban del oriente y centro de Europa hacia la parte occidental asimismo, la decadencia del imperio romano relajó el control territorial en sus antiguas provincias, lo que también facilitó la migración de estos pueblos germánicos, los cuales llevaron su lengua a sus nuevas posesiones. Aunque cada una de las principales tribus invasoras Juntos, Sayon Anglos, poseía su propio dialecto, su vecindad y cercanía original los hacía tan próximos. Que en términos generales se puede considerar que eran inteligibles entre sí. No obstante, al establecerse en la isla, sus antiguos dialectos se fueron transformando para dar origen a una nueva diversidad dialectal, que se distingue por la región geográfica ocupada. Así, en el Londres se constituyó el dialecto nortumbrico, en la parte central Mercio en la porción sudoriental helicéntico y en el sudoeste el sajón occidental. Este último fue el que ejerció mayor influencia y fue también el único que quedó plasmado gráficamente en diversos documentos de los siglos IX, X y 11 por lo cual lo que se conoce como inglés antiguo es en realidad la versión escrita de este dialecto. El inglés antiguo era básicamente una variante de la lengua germánica, cuya afectación por parte de las lenguas célticas utilizadas por los anteriores habitantes de la isla fue mínima. De esta interacción sobrevivieron apenas algunos topónimos. Celtas Klem, Kumwal, Dover, York, Chesterfield y Gloucester. Los cuales, a su vez, evidenciaban vestigios de la lengua latina debido al precedente dominio romano. Durante la etapa del inglés antiguo, se experimentaron dos importantes mutaciones que dejaron su huella en el idioma. La primera de ellas se originó en la cristianización de las islas británicas, la cual se inició hacia el final del siglo VI y tuvo como vehículo principal latín. A partir de entonces el latín se convirtió en la lengua espiritual y cultural, lo cual determinó una gradual incorporación de innumerables vocablos latinos al elemental léxico germánico. La segunda mutación fue causada por las invasiones nórdicas que se iniciaron en el siglo IX y se prolongaron hasta el siglo XI. Durante este periodo una parte importante de la isla estuvo bajo el dominio de los daneses, lo cual produjo que muchas palabras escandinavas se incorporaran también al inglés, reales. Como es, guak, ski, hibe, het, etc. Asimismo, el influjo de los dialectos nórdicos se reflejó en una gran cantidad de topónimos, como Derby, Mosby, lintworp y Subtwork, y también a esta influencia se debe el sufijo patronímico son, conservado en nombres como Robertson, Johnson o Peterson. A pesar de ello, el inglés antiguo llegó a lo que podríamos llamarle época de esplendor en el siglo IX, cuando Alfredo el Grande, monarca de Wessex, expulsó a los daneses de su territorio y emprendió. Además una gran labor educativa y cultural, que incluía la enseñanza de la lengua inglesa y latina, así como la traducción al inglés de las principales obras teológicas escritas en latín, Arenla. Cual él mismo tornó parte, por lo que la historia le ha reservado un sitio como uno de los monarcas ilustrados más relevantes el fin de la etapa del inglés antiguo y el comienzo del inglés medio está marcado asimismo sí por otra gran invasión. A mediados del siglo XI, cuando los reyes anglosajones apenas habían terminado de expulsar a los daneses de sus territorios, la isla sufrió una nueva invasión, la de los normandos, lo que implicó el sometimiento a una dominación política y cultural de origen francés que duraría los siguientes tres siglos la empresa cultural y educativa del rey alfredo había logrado estandarizar el inglés a partir del dialecto utilizado en wessex el sajón occidental sin embargo a raíz de la invasión y el dominio normandos la estandarización germinal del inglés se perdió y la lengua se volvió a fraccionar en una enorme cantidad de dialectos los cuales ahora tenían la peculiaridad de ser un rasgo de los dominados y oprimidos es decir se convirtió en una lengua estigmatizada y despreciada la dominación normanda provocó que una gran cantidad de palabras francesas relacionadas con el gobierno, la administración y la aristocracia se incorporaran al inglés, por ejemplo, parlament, government, novel, dress, yuel, beauty, passion. En este nivel evolutivo los principales ingredientes del léxico inglés estaban dados. Había un núcleo germánico que se conservaba en palabras como sar, moon, star, day, night, Mano Duman el vocabulario utilizado para las cuestiones de la ciencia y la cultura había sido aportado básicamente por el latín una gran cantidad de palabras utilizadas en la vida cotidiana se debía al influjo de los dialectos nórdicos y, finalmente, los términos relacionados con el gobierno y la aristocracia provenían principalmente del francés. Después de la estabilización de esta estructura básica se han seguido incorporando palabras al léxico inglés procedentes de las más diversas lenguas. Pero sin transformar sustancialmente la proporción de estos cuatro componentes fundamentales. Entre el siglo XII y el XVI, el inglés vivió una pesada opresión y un desprecio absoluto. Se convirtió en el habla del pueblo vulgar e inculto, a razón por la cual su uso resultaba vergonzante para muchos nobles, prelados y escritores de origen anglosajón. Por esta época, el francés e incluso el castellano gozaban de una reputación mucho más honrosa que la de esta lengua de origen germánico la cual se había convertido en un híbrido carente de sistematicidad y elegancia el inglés medio llega a su fin en el siglo XVI, cuando las necesidades del gobierno y la administración de la corona inglesa hacen conveniente y necesario que los documentos oficiales se escriban en inglés iniciando así un proceso de estandarización promovido desde la lengua escrita y que poco a poco fue consolidándose asimismo el impulso que el renacimiento y la reforma religiosa dieron a las lenguas nacionales propició de igual manera que el inglés fuera recuperando dignidad y relevancia. Así como al final del primer milenio el inglés estándar impulsado por el rey Alfredo fue el sajón occidental, usado en Wessex, en el inicio de la época moderna el inglés que se estandarizó y que es el A. Precedente directo del inglés contemporáneo que ahora conocemos fue el dialecto londinense, parcialmente utilizado por las clases acomodadas y emprendedoras. En esta estandarización moderna de la lengua inglesa tomaron parte importantes escritores y pensadores de la época, e incluso muchos de ellos, como Daniel Defoe o Jonathan Swift, intentaron en reiteradas ocasiones crear una academia de la lengua inglesa, tal como ya lo habían hecho los italianos, franceses y españoles. Sin embargo, debido a múltiples obstáculos, la iniciativa nunca prosperó, y la estandarización fue principalmente producto del esfuerzo y aportación de diferentes y destacadas personalidades como Samuel Johnson, quien con su diccionario de Inglislingues sentó las bases de la lexicografía moderna inglesa. El inglés contemporáneo se parece muy poco a aquel dialecto germánico que los invasores de este origen llevaron a las islas británicas en el siglo V. Es tan distinto, que un angloparlante contemporáneo simplemente no comprendería la escritura o el habla de aquel dialecto. La lengua inglesa actual es una lengua germánica atípica. Aunque tiene a esta última como origen, se diferencia en aspectos importantes del resto de las variantes germánicas. Tres son las características que distinguen al inglés contemporáneo de la lengua germánica y de muchas otras lenguas indoeuropeas. En primer lugar, el inglés permite una apertura léxica que muy pocas lenguas aceptan. Se calcula que apenas el 50% del léxico inglés es de origen germánico, en tanto que el otro 50% procede de otras lenguas, del latín y el francés principalmente. Esta capacidad de la lengua inglesa para incorporar palabras provenientes de otras lenguas a su propio léxico es inigualable, y en buena medida es la razón. De que el inglés haya sobrevivido y se haya adaptado también a los innumerables descalabros que a través de la historia ha sufrido. Para conocer más de esta historia espera nuestra segunda parte. Síguenos y comparte con tus amigos. Descarga nuestra manual de los 20 verbos básicos para habla inglés en 90 días.